Comenzamos. Activa el modo de belleza en el móvil. O sea, no os delumbréis ante mi... Eh, no sé cómo se dice, mi aplastante belleza. No os delumbréis, ¿vale? Chicas, tranquilas todas. Bueno. Eh, a ver, a ver. Eh, bueno, quería hacer, por un lado, un vídeo. Estoy grabando con el móvil, ya digo, si no me dura la tarjeta, pues habrá que grabar con la cámara en otro momento. Tenía que agradecer voy eh, para acá, que da mucho el sol. Eh, tenía que agradecer eh, todo el apoyo, ¿vale? Así que a, agradecer simplemente el apoyo por el último tema que tenemos por ahí un poco en el aire. Así que, por un lado eso, no quiero nombrar canales que me han apoyado precisamente para no comprometerlos, ¿vale? Eh, quiero dar las gracias, intentaré dar alguna pincelada para que el canal que tal diga, ah, vale, soy yo, pero no quiero tampoco decir gracias a tal canal que me ha apoyado porque... Eh, entiendo que que estás comprometiendo también a la gente a lo mejor decir, bueno, sí, te he apoyado pero es verdad que, que legalmente ese vídeo no podía estar ¿no? es decir, entonces eh, simplemente eso, agradecer a todo el mundo agradecer, y eso sí que me entenderán perfectamente, y ahí seguro de verdad, eh, gracias, un abrazo eh, a todos los compañeros del otro chat, y ellos saben quiénes son, a todos los compañeros del otro chat, tenemos dos chats, como el pequeño y el grande, yo le digo el gordo, ¿eh? le llamo el chat gordo, a todos los compañeros del chat gordo que no tengo contacto con ellos escribiendo directamente, aunque algunos sí que me han escrito, ya se lo he agradecido eh, directamente al móvil, porque tenéis mi móvil, pero bueno, directamente agradecer eso a todos los compañeros de YouTube del chat gordo, ¿eh? a, a todos de corazón, a un, a un canal que tiene 35.000 suscriptores también eh, y ya está y tú ya sabes quién eres, tío quién, eh, a quién me refiero, ¿vale? Eh, de verdad, compañero, gracias gracias, ¿vale? ya está y eh, ¿qué más vamos a decir? bueno, decir que a lo largo de toda la historia de los directos eh, se pusieron... Eh, vídeos de me está repasando lo, los suscriptores que tienen eh, canales que, que entraron de, o que no que entraron que no que yo me metí en su canal y estuve retransmitiendo incluso a tiempo real directos directos de esos canales voy a repasar así un poquito y, y vídeos de esos canales en algún momento y que jamás tuvieron ningún problema por lo menos a mí nunca contactaron y nunca eh, me, me bloquearon un vídeo, me denunciaron un vídeo, me pusieron ninguna falta en ningún vídeo. Y vamos a nombrar canales que, que me acuerde así. Por ejemplo, pues unas cuantas veces, no muchas, pero unas cuantas veces eh, me he metido en Mundo Desconocido. ¿vale? MundoDesconocido.com, el web, y Mundo Desconocido eh, mundo desconocido en YouTube. Quien no conozca ese canal, eh, además era un canal de otra temática... Que precisamente podía pensar ese canal yo no quiero haber aparecido en un directo de ángel porque tú eres una cosa y yo soy misterio un decir no tú eres trail y tú eres y yo soy misterio y el hombre tiene 2.430.000 suscriptores jamás me, me dijo mmm, nada hay que decir que yo hace años que alguna vez le había escrito, le había dado incluso apoyo cuando el hombre se había quejado de cosas o tal, y la vez, venga ahí, se llama José Luis, eh, le había dado el apoyo ahí en algún comentario, pero con 2.430.000 suscriptores, supongo que el hombre a lo mejor ni pudo leer mi comentario de todos los miles que tiene, ¿no? de comentarios, pero pero bueno, decir que por ejemplo, Mundo Desconocido, eh, me metí en algún momento en... Much, muchísimas veces compartir, porque como es un tema que a veces me interesa alguna cosita, pues de la granja humana, de Mundo Desconocido que tiene el otro canal, de Granja Humana, compartido y ya digo, eh, a lo mejor no he visualizado muchas veces el vídeo a tiempo real de él, pero bastantes veces no he metido y seguro que en algún momento he lo he dado al play, así que eh, un canal que, que nunca me dijo nada, ¿vale? Otro canal, por ejemplo, que retransmití directo de él, desde mi directo a tiempo real, que coincide a que él estaba haciendo el directo y yo estaba haciendo mi directo y, y me metí en su directo y lo estuve compartiendo. De hecho, a tiempo real, su vídeo en streaming, dentro de mi streaming, eh, es Pedro Poc, ¿vale? Y que tiene 143.000 o algo así suscriptores, ¿vale? Que ahora, bueno, hace tiempo ya lo tengo un poco desconectado ese canal y no, no lo veo mucho, pero creo que estaba en Argentina. Era de aquí, era, vivía en Cataluña y creo que ahora está en, en Argentina, si no ha cambiado, no ha vuelto a Cataluña o algo. Pedro Po pues igual un abrazo, ¿vale? Eh, ya digo, él no me conoce muy personalmente, pero alguna vez le dejé algún comentario hace mucho tiempo. Y tampoco nunca me dijo nada, incluso ya digo, habiendo retransmitido su directo dentro de mi directo un rato, ¿sabes? O algunos minutos, que le llamaban el bar del misterio, ¿eh? no sé si ha cambiado de nombre, bar del misterio de Pedro Po ahí. Visitarlo que está súper bien el canal. Eh, ¿Qué más? Tema misterio, ¿eh? Tema misterio, lógicamente. Eh, Leonardo Murglia. Eh, que es lógico que diga, que, bueno, Leonardo Murglia pues nos conocemos de hace ya muchos años. Lógicamente, Leo, Colo ahí, Colo para todo. Yo le digo siempre Leo, pero es Colo en Argentina. Eh, lógicamente, después pues como el Colo me va a decir a mí nada, ¿no? Decir, oye Ángel, me diría algo oye, no me ha gustado tal cosa que has puesto o algo y, y a lo mejor sí que me lo diría, ¿no? De hecho, tiene mi, mi WhatsApp, ¿no? Pero mmm, ya sé que nunca tal, pero para que os hagáis una idea pues del el Colo, él estando a tiempo real transmitiendo su directo también en algún momento me he metido en su directo eh, transmitiéndolo a tiempo real dentro del mío, ¿no? Mientras se le emitía en directo que de hecho... Eh, no sé si ha varios, yo digo ahora no, no estoy mucho con, viendo directos así, pero eh, si no me equivoco era los miércoles a las 12 de la noche. Aquí en, en España, horario de España, miércoles a las 12 de la noche era el último que sé que hacía los directos, ¿vale? El. ¿Cómo le llama? El. Hablemos de running, me parece. Bueno, y. Bueno, eso, que ha coincidido de, de algunos canales que, eh, que hemos estado metidos y que nunca nadie me ha dicho nada, ¿vale? Así que. Bueno, simplemente eso, por otro lado decir que eh, anoche estuve, de... estoy en la zona que salgo a entrenar siempre, es como eh, vuelves cuando no puedes correr y tal, pues vuelves a donde estuviste, no como la zona del crimen, no pues como yo aquí siempre salí a entrenar y te para acá y ahora estoy en, en, en vacas placas porque no puedo por la hernia, pues como que vienes aquí a rememorar tiempos de cuando ahora podía correr, ¿no? A ver si pronto podemos. Por otro lado, decir que eh, anoche estuve eso, con una especie de reunión de, de alumnos de, de mi colegio, Academia LIS, de Moncada Reixat, ¿vale? Eh, de cuando hacíamos EGB, ya lo dije en el otro, y bueno, lo pasé muy bien, no pude estar en la última... que Se quedaron como un bar un poco así musical, se quedaron un poquito después, no pude estar porque tenía que ir al... Eh, bueno, a que me hicieran una cura ahí en el hospital y desde de la hernia y tal, de, de la cicatriz y no pude quedarme, digamos, hasta el máximo me fui a la una y media de la noche o algo así pero bueno, eh, estuvo muy bien eh, saludazo a todos, no puedo poner fotos porque poner fotos en mi Facebook o tal, de, de, pues ellos no porque algunos pues no tienen Facebook o por, por privacidad, pues no quiero eh, no quiero ponerles fotos conmigo de... Eso, pues bueno, hicimos fotos todos, lo pasé muy bien y bueno, estamos todos vivos estamos todos vivos, que es lo importante pero preguntaba a las chicas que son las que tienen más controlado, que, que normalmente organizan las chicas son las que organizan, una en particular hay un saludazo ¿eh? un abrazo, y, y es la que siempre nos junta a todos, ¿no? organiza a todos va buscando los teléfonos de todos que los tiene controlados, pero yo a veces me pierdo porque cambio de teléfono y qué malo eres, ¿eh? ¿no? que a veces, que cambio de teléfono y luego cuesta encontrarme al cabo de los años por el cambio de... de, de del número y pero bueno al final han dado conmigo y, y bueno eso un abrazo vale y, y qué más otro de los amigos compañeros eh, del cole eh, pues eh, qué más qué, qué eso que seguramente saldré algún día a salir a salidas con, con la bici de montaña que ellos salen aquí en, en Parets y probablemente pues algún día me enganche con ellos y así pues me enseñan rutas y cositas que yo por aquí lo, el tema bici pues no lo tengo muy controlado el tema rutas sobre todo rutas de trail, pero la gente que hace bici que brilla para Semenat o para otras zonas, pues no, esas rutas no las tengo controladas, ¿vale? Así que fantástico pues posiblemente pueda enganchar con ello a entrenar algún día y ya está y creo que tenía que hacer este vídeo para algo más pero se me ha olvidado, estamos ya viejos así que nada vídeo de agradecimiento, sobre todo era eso, que no os escribo personalmente gracias o os doy el corazón o os doy el me gusta en cada comentario que me ponéis, pero ah, sí <risa> A que nomás se me olvide, eh, pero que de verdad que lo agradezco de corazón eh, todo el apoyo. Estoy súper bien, súper feliz, súper feliz porque de verdad que eso no. Yo es como cuando tengo un problema, pom, pom, pom, mmm, lo he solucionado, eliminé todo. ¿Me ha dolido? Sí, pero ya está, está hecho. No lo puedo volver a arreglar, no lo puedo volver a recuperar. Grabaremos nuevos y ya está. Y, y bueno, ya está. Eh, borro mi cuenta nueva, no como decimos. Quiero, a ver, a ver, pero no lo sé, estoy aseguro, a ver si algún canal de YouTube, de todos los amigos que, que conocemos así de YouTube, me presta, más que me... Digo me presta para que lo entendáis, pero no es que me preste. Eh, me presta, digamos, para hacer un directo en el, su canal, para hacer un, un directo en el que un día nos reunamos muchos y hablemos sobre este tema, como como no por el tema de, de iras contra nadie, sino del tema para como crear un poco como unas, como unas ideas que esto luego se puede quedar un poco ahí olvidado, ¿no? De la mano de Dios en un vídeo, pero como unas ideas un poco de lo lógico o de la manera un poco que podríamos plantearnos cuando hay eh, pues estos problemas o estos malentendidos o estas cosas, eh, cómo podríamos solucionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues eso, que cada uno aporte su idea, muchos canales de YouTube, y que la gente pues en el chat aporte su idea, la gente que estemos de pues, hablando también aportemos cada uno su idea y tal, y se cree pues un pequeño vídeo con un vídeo un poco ahí que quede para que, bueno, si alguien quiere coger como una referencia decir, bueno, pues mira, eh, en esto nos podemos un poco basar, ¿no?, de ahora en adelante un poquito intentar actuar un poco de esa manera. Pues bueno, quizás yo creo que sería buena idea. Pero bueno, ya digo, esto no sé si se hará o no se hará nunca ya está <ríe> lo que tenía que correrme al que, me puso, al que me puso el comentario de los veo todos, pero los voy a volver a revisar para que se me salte alguno, o vaya que hay alguno nuevo ¿vale? Eh, al que me puso, el ángel es la esencia primitiva del trail, te ha pasado tres pueblos <ríe> porque me dejas con un viejales ahí tipo super Paco ese sí que era la esencia primitiva del trail ese sí que era la esencia y, y me he quedado un poco con las ganas de encontrar algún vídeo, o ya sé que hay, hay un vídeo en el que su hijo habla de él, ¿no? Pero me he encontrado con las ganas de encontrar eh, algún vídeo de, de gente muy, muy, ya sabéis, Cortano mismo, Cortano 26, que gente que él que tenía, que lo conocía más de cerca y tal, que hiciera pues un pequeño vídeo homenaje o algo, pero ya tiene que ser de la zona de Andalucía, que es de donde él estaba, y, y son los que lo conocen, yo no, no lo he conocido más que por los vídeos, ¿no? pero sí que él era la esencia primitiva del trail. Con palabras mayores, yo, pues bueno, está bien como, como que me lo pongáis, pero queda más como como un poco para mí es un poco más ridiculillo, yo mi día queda ahí como wow, un viejillo ahí eh, por mí, eh, No eso. Bueno, ya está, lo dejamos aquí, eh, voy para el coche, eh, voy a comprar antibiótico, <ríe> ¿me han recetado antibiótico? Por fin me han recetado antibiótico ya, 10-10 <ríe> de antibiótico, porque tenía la herida bastante bastante infectada, y, y ahora sí que ya el antibiótico ya, ya empezará a hacer efecto y ya irá todo bien, ¿vale? Así que nada, deseando en cuanto pueda ponerme ya con la bici lo primero, que es lo primero que me va a permitir el médico, con la bici de montaña, primero estática seguramente, eh, allí rodillo, y luego con la bici de montaña a salir a, a dar vuelta y a disfrutar como un loco, como un niño, como un niño, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. vale venga Un abrazo a todos, y ya digo, el vídeo, la esencia de, de, de este vídeo es sobre todo agradecer, porque yo digo, no voy pasando uno por uno a decir, vale, gracias, me gusta, muchas gracias, tal, porque además... Bueno, era el tema, ¿vale? Entonces, eh, lo agradezco aquí públicamente y ya está. Un abrazo.